Aquí y ahora, Customs Inconclusos 3. En esta parte, tengo guardadas algunas armaduras de Halo, cinturones y demás. El Capitán América en su primera versión con un tono más claro. Este no recuerdo quién sería, pero al parecer, Armin Sola. Ahora, el Super Scroll de los Cuatro Fantásticos. Drax de Guardianes de la Galaxia, aunque le faltan las escarificaciones. El cuerpo de Havoc, El villano de Avengers, Wind World. El Super Scroll en la primera versión de Mega Antivenom casi terminado. Rocket Raccoon, comencé a darle forma a la cabeza y pinté su cuerpo. Whiplash, el Duende Verde y unos piratas, así como la cabeza de Spider-Man harían posible este gusto. Aquí podemos comparar los tamaños. Ahora podemos ver lo que sería Arcángel. Dark Devil. A muchos les falta bastante y otros están casi listos y este Spyro de la Hermandad de Mutantes. La Mole hecha con un Lizard de Massing Spider-Man. The Punisher Sabertod quedaría muy bien Este es de los que tal vez termine pronto Quicksilver o Mercurio Superman, como pueden ver, tenía pensado armar mi Liga de la Justicia. También será terminado muy pronto. A Nick Fury solo le falta la gabardina para estar completo. Un custom de policía de teza oscura. Pensaba tener policías diferentes, de ahí la idea. Bien, Blockers, pues hasta aquí la tercera entrega. Comenta cuál de los customs te gustaría que terminara. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!